Ahí por vale, ahí ¿eh? lo que pescaste? ¿no? O sea, Mostramelo Es una Carrito, ¿no? ¡Epa, epa! ¿Y acá qué viene? ¿Qué pasa con el pescador? No sé, estoy cansado ¿Ya está cansado? A ver, ¿qué tenemos acá? ¡Opa! you <laughs> Dale, dale, dale, dale, ya lo tenemos. Anda a buscar el ganchito. Dale, Flaco, vamos, Flaco. Vamos ahí, eh, viene el pibe, eh. A ver, mostrame. Cuidado que doblete, papá. Bien ahí. ¿Y? ¿Contento? Increíble. Bueno, vamos a seguir pescando.